En marzo de 2019 la CNT de Córdoba lanza la campaña Pincha el globo. Entre otras acciones se denuncia ante la inspección de trabajo la precariedad existente en el sector de Globo, en el sector de los repartidores a domicilio de comida, entre otras empresas como también Uber Eats y Deliveroo que llegarían más adelante. Lo que pretendemos con esta campaña y lo que pretendíamos en su momento era lucha contra la uberización del trabajo y la precariedad laboral. Finalmente conseguimos a través de esta denuncia a la Inspección de Trabajo que se regularizasen en plantilla 217 trabajadores que anteriormente estaban contratados de forma fraudulenta como TRADE al considerar como CNT que estos trabajadores cumplían con las notas de laboralidad presentes en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Es más, vamos a iniciar una campaña que va dirigida a eso, a que los trabajadores puedan denunciar de forma anónima pues las condiciones laborales que tienen en distintas empresas de manera que nosotros podamos seguir interponiendo denuncias eh, de cara pues, a que, a que sigan ocurriendo este tipo de cosas, porque se advierten, se detecten este tipo de irregularidades y que la persona de trabajo pues y, y regularice.